No, els, era técnica de cultura y portaba equipamientos culturales y proyectos culturales del distrito. Donde básicamente habíamos de hacer seguimiento de los proyectos que se hacían en los centros cívicos, de actividades, presupuestos. cuidabas también de reflexionar una mica sobre el trabajo que andaba sortint dels centres, i en los centros y pensar nuevas fórmulas, ayudar a una mica a buscar recursos, a buscar a propuestas. Para trobar el pati y és es, es una mica amagada, porque una amiga de de probarlo, para un cop de descobreixes, Veus que tiene molts espais, molts racons para poder utilitzar, Y es como un tresor que tiene un patrimonio histórico muy interesante y tiene un diseño muy malo. Que le da, yo creo, un valor afegit a tot, a todas las cosas que se fan aquí. Yo no? creo que es un momento entre la experiencia de 35 años a los cambios que están havent de la ciudad como para ver un campo obert, experimentar cosas y traerlos muy suco en los centros cívicos. ¿no? A mí me gustaría que se le diera, que se trabajara per aquest reconocimiento y porque, es, porque creo que es un valor muy, muy importante, cultural y humano.